Cuando un alumno o una alumna o una familia rellene tu formulario, rellene tu recomendador, le va a salir, después de que llegue el último paso y clique en enviar, le va a salir este comentario. ¿Se ha registrado tu respuesta? Hombre, es un comentario, una respuesta algo fría, ¿no? Vamos a personalizarla un poquito más. ¿Cómo se hace eso? Abre tu recomendador. Y en el apartado de configuración hay muchas opciones. La que nos interesa está aquí, en presentación, más concretamente en mensaje de confirmación. Por defecto aparece se ha registrado tu respuesta, pero nosotros queremos poner algo más cercano y que encima fomente la lectura. ¿Qué os parece este? Muy buena elección, coméntame en clase por dónde vas leyéndolo y... ¿Qué te está pareciendo? Por ejemplo, ¿no? Puede ser un comentario. Elegid la respuesta que queráis. dais a guardar y ahora, cuando la misma alumna o alumno o familia rellene el formulario, le aparecerá ese mensaje final. Fácil, sencillo y cercano. Gracias.